Hola. Hola. Bienvenidos a Light Speed Spanish. Bienvenidos. This is an advanced podcast, oh, videocast. So we're talking in Spanish, and we're talking about 2021. What kind of year it's been for us? Oh, for us. For us. Yeah. Okay. We can't talk about what year it's been for them well, because we don't know for, them. In general. <laughs> what kind of year have we had in general? Bueno. Pan Una nosotros. mierda. <laughs> Para nosotros. Entonces, nos vemos en la siguiente parte. Oye, Cintia. Dime, Gordon. Eh, 2021. Durante este año, a través de este año, ¿qué has logrado? <risa> pues este año... De verdad, no sé si ha sido este año o el año pasado. Tengo una confusión. Mira, te digo una cosa. Este año, el año pasado... En serio, yo no sé cómo se ha podido pasar tan rápido. Sí. De verdad, ¿eh? Es que pienso 2022, como ¿No es 2021? Es que... Es Han volado. Se me, se me mezclan las cosas del año pasado y de este. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Es ¿En verdad? serio? Entonces, ¿qué ibas a decir? ¿Qué has logrado? Iba, iba a haber dicho que he logrado aprender eh, a cortar el pelo. Bueno, aprender ah, a los niños y a Gordon, pero creo que fue el año pasado. Ya no sé cuándo fue. No sé si empezamos a durante finales del año pasado y este año. Pues no sé. A lo mejor no este lo año. Sé. A lo mejor sí. este año. Entonces, Cintia me corta el pelo. Eh? Hace un buen trabajo. Bueno, Haces un buen pero... trabajo trabajo casero de principiante no, pero al principio mira, tardabas tiempo pero ahora lo haces rápidamente sí. y, y... Sí, sí, muy sí, bien sí. muy bien, entonces enhorabuena Cintia, y qué más eh, de logros así personales sí. bueno, em empecé el book club claro, eh, este año ha sido el primer año del book club eh, sí, este año es el primer año sí. del book club uh -huh. sí. Sí, entonces He hecho... muy bien Has hecho tres ahora, ¿no? He hecho tres, sí, porque pensé Bueno, la gente está en casa Aburrida Viendo las noticias <risa> Horribles Y pensé, guau, vamos a Apaga hacer Apagar las noticias, sí. es mejor, mejor sí. Digo, vamos a hacer algo para que la gente lea Y que no vea tanto las noticias O que no esté con la pantalla ¿Sabes? Sí, De, ajá. Del móvil o el ordenador Vamos a leer un libro, vamos a leer un libro todos muy bien. Por eso pensé en el book club. ¿Y tú, Gordon? Sí. Eh, bueno, tú tienes una lista que flipas, vamos. Pero como tú, se me están mezclando los sí. dos años. Yo no sé qué, qué he hecho este año. Pero <risa> eh, una cosa, he hecho mi primer curso sobre la hipnosis. Es verdad. Con mis grupos. Es verdad. Y me han gustado mucho, me han gustado mucho. Sí, y, y ahora... El año que viene empiezo con más, más cursos, voy a hacer más cosas. Es verdad. Sí, entonces eh, tengo muchísima ilusión. Es verdad, sí. Mm. Los, los cursos. Sí. Hay muchos cursos online ahora, ¿verdad? Porque... Ahora sí. Claro, ahora sí. En todo. Ah, y también, también eso de, de, de tener un, como un subidón de. de de progresiones a la vida. Si sí, la gente diría, llévame a otra vida. Ah, sí, a otra vida. Quiero ver, quiero hablar con mi, mi yo superior y saber qué coño está pasando. Sácame fuera del 2021, ¿no? Sí. Han sido un par de años interesantes, la verdad. Sí. Eh, diferentes, ¿no? Uh -huh. Para todos, yo creo que han sido años. Claro. Años diferentes. Pero para bien y para mal, ¿eh? O sea, cosas sí. negativas y cosas positivas. En todo siempre hay algo positivo. Y creo que el tiempo pasa rápidamente, Cintia, porque nunca, nunca hemos vivido tanto en el momento. Y, Madre mía. Y, y sí, como estamos como, ¿sabes? Los, los, los, cuando un perro ve algo, deja de respirar. Sí, no, sí. <risa> Yo creo sí, que no. llevamos dos años bueno. así. De... <risa> ¿Qué, ¡Qué narices! Deja de respirar, pero por otra cosa, por la mascarilla Sí, sí hay que respirar Hay que eh, respirar, pero sí, eh, ha sido, bueno, un año, un, no sé, no sé si decir un buen año Un año diferente, interesante, diría yo Sí, y diría yo, bueno, creo que, que lo nuestro... Se ha puesto más, fu más fuerte, más... Estamos más que nuestro. Lo, lo, lo, lo que nuestro. Por cierto, estamos casados. ¿eh? De vez en cuando la gente pone... Sois amigos. Alguien, eh, hace, sí. hace poco. Es que llevo mucho tiempo viéndonos y pensaba que erais amigos. Sí, somos amigos somos también. Amigos. Sí, es somos amigos también, sí. Ya. Eh, la verdad es que yo tengo un amigo, una amiga en esta <risa> vida, que es Cintia. Cintia es mi amiga, es mi, mi mujer, mi amante, mi... mi Joder, el, eh, el pack mi completo, ¿no? Psicóloga. <ríe> peluquera. Peluquera, sí, eh, sí. Masajista. ¿Masajista? Ah, sí. Masajista sí, también. Sí, has, has empezado a, a... Cintia casi me ha curado el, el hombro con sus manos. Con sus manos. Es que ella tiene casi, estas, manos. estas manos. Estas manos tienen... te pueden pegar. Sí. O se pueden un pueden repartir una buena hostia, pero también pueden curar. <risa> te pego y luego te curo. Sí. <risa> Ay, qué gracia. Sí. Sí. Y este año que viene, Gordon, ¿qué planes tienes? Pues seguramente muchos. Muchos planes. Primero, el... el de. de... Que no sea de trabajo. Joder. Ya, ya, ya, ya, ya me has quitado. <risa> ya no tengo nada que es decir. Es que sabía que todo tu plan era trabajo. Pero fuera okay. de trabajo, ¿qué planes ¿qué tienes? Vale. ¿Qué esperas? Eh, ser más espiritual. Vale. Vale. Eh, Para ser más. más espiritual tienes que trabajar menos. No es compatible. El trabajo es del diablo, gordo. <risa> El trabajo es de Dios. Eh, que conste que los, en los primeros seis días de, de, de la creación trabajó Dios. Eh. Sí, y luego descansó. Duramente y un día de descanso, eh. Pero ya no, ya, no, ya, no, ya no creo más. Ya, ¿no? ya, ya, ¿no? Entonces, ya, ya ha dijo, descansado mira. desde entonces. <risa> ya no hace nada desde entonces. Pues ya, se acabó, ya, ya, ya. es suficiente. Que se apañe ya. como sea. <risa> Yo voy de vacaciones a otro universo. Entonces ser más espiritual. Ser más espiritual. Creo que eh, también quiero aprender eh, otras habilidades. Voy, a, voy ah. a aprender el piano el año que viene. Qué guay. Eh, más estoy. Ah, también estoy ah, aprendiendo la guitarra, la guitarra, a tocar la guitarra de otra forma. Sí. Eh, entonces sí, el año que viene, el piano de, de algo, algo personal. Y también tengo que escribir eh, otro libro. Sé que es trabajo, pero es trabajo sobre mi vida, ¿vale? Me da igual que sea sobre tú. <risa> bueno, venga. No, vale. ¿Y tú? Digamos que... ¿Qué, tú quieres, lo, eh, ¿Qué quieres lograr? Mira, si te digo la verdad, mi mente solamente me, me dice salir. Salir, salir, salir, salir, porque me encanta mi casa, mm. pero la he visto mucho, sí. y necesito salir. Mm -hmm. ¿A dónde? Me da igual, a, en general, a un Airbnb, por aquí, en algún sitio, me da igual, salir un poco, salir a cenar, salir a comer, ir a, a una ciudad, campo no, campo, mmm, veo mucho campo todos los días con los perros. Ir a una ciudad, visitar una ciudad nueva, andar. Uh -huh. Sí. Ir a tomar un sí. café en un sitio. Eso, me apetece eso. Entrar en una tienda. No sé. Uh -huh. Como... Vida normal, dices. ¿no? Hacer vida normal, normal básicamente, sí. sí. sí. <risa> Lo que se hacía antes. Sí. ¿Sabes sabe el, el problema que tenemos ahora? Yo tengo una dieta muy especial. ¿Vale? Entonces, ahora cuando salimos a comer, yo como antes. Y yo estoy allí mirando, tomando a veces, no sé, un, y, y Cintia dice, tomar un café... Imaginad la situación de ir a comer con vuestro marido o mujer y que haya comido antes, entonces en el restaurante no pide nada y está así mirando cómo comemos los demás. Parece el típico que no quiere pagar, de no, yo no pago, pero voy a comer un poco de, sí. de todo, ¿sabes? Parece el típico de, no, es muy caro y yo no voy a comer aquí, no sí. pago. Sí, no y tengo este, hambre. Es muy, es muy raro, es muy raro. Pero bueno, ya te acostumbras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Yo salgo y pido patatas y huevos fritos sin sal y digo, es muy importante... Que no llevas. Lleva Muy importante. Yo tengo problemas con sal. No puedo tolerar la sal. Llega y directamente veo sal, sal, sal, sal, sal. sal, sal. Es como... como si, es sal gorda para que... Para sal, que la sí, sal gorda. Sal gorda. Y, y como si el, el chef hubiera hecho eso, ¿no? De, Arriba con la como sal. Como ese, ¿no? Con el, el que echa la sal en los filetes, ¿no? Ese que empieza a hacer así con la sal. Y yo, a ver, a ver, ah. ¿qué, ¿qué parte de no puedo tolerar la sal? No, no, no, no entendiste. Ay, qué gracia. Entonces, y... muchas veces, Gordon pide patatas fritas y luego está... <risa> con ¿Sí? cada patata frita, <risa> limpiando la patata. Y... y... ¿Sabes? Trae sus problemas, porque tengo que soplar la patata para quitar la sal y luego la patata está fría. Ah, entonces yo tengo que mirar alrededor y ver cómo la gente nos mira y decir, es inglés, es inglés, es inglés. la gente habla ah, de sí. pobrecito, sí. <risa> no saben. Es que allí comen mal. Se comen muy mal en Inglaterra. Es lo que cada español <risa> piensa al mirarme. Sí... Es inglés Sí Todo está bien sí. <ríe> es Bueno, entonces Es chicos, una costumbre británica ¿Qué vais, a, ¿Qué vais a lograr el año que viene? ¿Qué planes tenéis? Bueno, todavía queda un poco de diciembre Sí, Quedan pero bueno hay que, hay que empezar a pensar Hay que empezar ¿no? y a y pensar sí, sí, sí Sí, es verdad Ya en, en, enseguida estamos ya en, en Navidad Sí Y Exacto. luego los kilos extra, la dieta sí. en enero Sí, que, que dura dos semanas Claro. Como el gimnasio. Claro, ¿no? el, la el la gimnasio, dieta y el gimnasio. Luego en febrero ya no vas. <ríe> sí. Entonces, chicos, eso es todo. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, y gracias a todos los nativos, la, las personas. Es verdad, nativas. los nativos. Oye, para los nativos que me estáis ah, viendo, sí. y, bueno, y para los no nativos, eh, vamos a hacer un test de. Porque os encantan los tests, vamos, han hecho todos los test Vamos a hacer un test de cosas que decimos mal los nativos A ver si lo sabéis decir bien o no ah. Y cosas que yo también digo mal, ¿eh? No, mm. no me pongo yo aquí como ejemplo de... Cosas que decimos mal todos los nativos y Luego por países, porque hay veces que... En España decimos algo mal, que no se dice mal en otros países de Hispanoamérica, y al revés, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Seguro muy que bien. suspendemos mucho. Tengo muchas ganas. Entonces, chicos, eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Y ahora, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.